Amigos, amigas, espero que estén excelentes. Les saluda a Shanila Blanco, contenta de regresar con ustedes para celebrar los sorteos de Wild Ball, Pega 2, Pega 3 y Pega 4 de Lotería Electrónica para hoy el martes primero de noviembre. Los sorteos de hoy son certificados por nuestro auditor, Lester Quiñones, de la firma Aquino de Córdoba, Paro Company, y supervisado por nuestro excelente personal de seguridad de Lotería Electrónica que está con nosotros aquí en el estudio. Mire, tenemos excelentes noticias. Anoche en el Tower Ball hubo un premio secundario aquí en Puerto Rico por la cantidad de 150 mil dólares. Esto fue una jugada manual vendida en la gasolinera Sepúlveda Service Station 2 en Yabucoa. Muchísimas felicidades a este nuevo ganador. Ahora mire, póngase cómodo porque para mañana miércoles, Powerball subió, ahí está la cifra, mire, no cabe, 1.2 billones, 1.2 billones de dólares Usted tiene que darse la oportunidad de jugar para poder ganar. Mientras que el auto-cash no se queda atrás, aumentó a 600 mil dólares, familia, no olvides pedirla, por la doble revancha que está en 235 mil dólares. Oye, busca la aplicación de Lotería Electrónica. Actualízala para que puedas participar en sorteos y en promociones. Además, puedes corroborar tus números ganadores al momento con tan solo escanear tu boleto con nuestra aplicación. Y mira, si necesitas unos chavitos al instante, rapa tu suerte con los instantáneos de Lotería Electrónica. ¿Qué pasaría si pudieras cambiar un numerito en tu vida?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 Eh, de Wild Ball esta hoja de jugada solo vas a marcar en el sorteo el cual quieres añadir el Wild Ball en las opciones del juego o más fácil jugada automática y ya el Wild Ball señores llegó para quedarse precisamente pasamos con el Wild Ball de esta tarde, mucha suerte familia adelante y el Wild Ball es el número uno es el número uno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 Primer número del Pega 3. Número 3. 3. Siguiente número. Número 6. 6. Último número. Es el número 8. Es el número 8. Número ganador del Pega 3 en la tarde de hoy. Es el 3, 6, 8, 368. 368.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 Gracias por sintonizar, no se pierde el sorteo de las 9 de la noche Recuerda jugar siempre con moderación Gracias por estar, excelente tarde y mucha salud Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica de nuestra programación por WIBRTV San Juan WIPRTV Mayagüez y WSTETV San Juan 11 Mayagüez